Hola Leo, ¿cómo estás? Te doy la bienvenida a Biosabiduría Ancestral Este espacio en donde venimos a entregarte esta guía para tu alma Esta guía general para la segunda quincena de septiembre Para que puedas encontrar respuestas sobre cómo seguir tu camino, tu vida, cómo conectar con tu alma Hoy venimos a entregarte estos mensajes que tienen para ti para que al igual que nosotros, camines el sendero del alma y sanes tu vida. Bienvenido, recuerda suscribirte, darle like y activar esa campanita coqueta que tienes en la parte de abajo para que no te pierdas ninguno de nuestros contenidos, ninguna de nuestras guías y puedas encontrar respuestas y ayuda, si te la podemos entregar, ¿por qué no? Muchas gracias por estar aquí. Muy bien. Eh, has tenido muchos cambios, Leo, cierres de ciclos, se ha movido bastantes eh, situaciones, bastantes experiencias. Y es importante que comprendas que así como el agua, tú también requieres fluir. En tu presente tienes cabalgar sobre las olas de cabeza, son dos delfines que se acompañan que saben que están seguros en esta en este hábitat, en el agua, en el mar, que pueden brillar, que pueden brincar, que pueden hacer todo cuanto les nazca porque están seguros que siempre siempre la vida Tiene bastantes mensajes, bastantes cambios y todo eso es para su más alto bien y hoy te dicen, Leo, en este presente en donde parece que las aguas están un poco turbulentas, tranquilízate, toma las cosas con calma, haz una pausa. A veces es importante quitarse del camino un poco para que entonces todo pueda fluir de manera perfecta y de manera sincronizada y alineada a la energía que quieres vivir, en la energía en la que estás. Estas turbulencias que de repente se sienten en la vida son necesarias porque es la forma en la que la vida te enseña que tienes un poder interno bastante grande, bastante magnífico, perfecto para ti, para que brilles, para que salgas. Y esto viene porque tienes la fuerza de cabeza en la parte de las situaciones que están empujando a tu vida a un crecimiento. Y si bien es cierto, te dicen aquí que la vida está siendo guiada para que, te está guiando más bien para que tú crezcas. Es importante que justamente recuerdes que no estás solo, no estás sola. Esta fuerza que creíste haber perdido en, en momentos pasados que te cimbraron que te movieron y que posiblemente te asustaron un poco te recuerdan justamente esa fuerza interna y te dicen que no estás solo no estás sola Leo tienes la fuerza por dentro las aguas se mueven las tormentas llegan y solamente requieres sentir estar contigo confiar tener fe Tener la certeza de que todo esto que se está moviendo te está llevando a una versión más alta de ti mismo, de ti misma. Para que descubras todo ese potencial leo que tienes. Porque así como el rey de la selva te sabes, de repente también a veces dudas. Y eh, hay como ganas de, de correr, de salir corriendo, de, de no estar, de esconderse. Y recuerda que un rey, un león no se esconde, observa siente, está atento, sabe cuándo actuar, cuándo no, a veces puedes sentir miedo, claro, sin embargo, confía, confía en su vida, confía en que está seguro, ok, y te dicen esto porque la sugerencia que tienen para ti el día de hoy es el jardinero gentil, el jardinero gentil de cabeza, de repente dudas si existe o no un poder superior más arriba que tú, si está presente si te observa, si te ayuda si te cuida y la respuesta es sí Leo siempre está ahí, no dudes siempre está observándote no actúa a veces porque respeta tus decisiones, respeta que de repente hacemos uso de este libre albedrío de manera eh, digamos la beneficiosa para nosotros sin pensar en el servicio real, en la en la autenticidad, en el amor genuino que queremos irradiar de nosotros mismos hacia los demás. A veces no lo conocemos y está bien. Lo importante es que recuerdes que siempre estás apoyado, siempre estás acompañado, acompañada por este ser superior. Y que en el momento en el que tú le abras las puertas a tu corazón, a tu vida, va a empezar a mover las piezas para que empieces a sanarte. ¿Ok? Y... Lo que aquí te recomiendan es acepta estos momentos porque estos momentos son de sanación. Autosanación, autoliberación. No te resistas, tienes la, la en tus resistencias tienes esta carta de la educación de cabeza y te dicen, no te resistas a conocerte primero a ti mismo para que comprendas qué es lo que puedes ofrecer al mundo. Conócete. Eh, es importante que estés abierto también, Leo, a nuevas formas, a tus nuevas formas, no siempre te van a estar funcionando las formas antiguas, de hecho la vida todo el tiempo está cambiando y te invitan a fluir, a dejarte llevar por este cambio a sentir, a darte cuenta de, de este poder superior que te está guiando, porque mira, el regalo, el día de hoy te regalan el talismán, la guía, la certeza, el flujo correcto de esa energía para que tú camines por un sendero bastante, bastante positivo, te están dando estas experiencias, estas sensaciones de turbulencia, porque de ahí tú vas a descubrir este poder para, para tomar decisiones firmes, para experimentarte, experimentar nuevos proyectos, nuevas relaciones, nuevos lugares de trabajo si es que has concluido también esta parte del empleo y te dicen, tú confía, ábrele la puerta a este ser superior en lo que tú creas y déjate guiar, siente, ábrete al conocimiento, ábrete a conocerte primero también a ti mismo, ¿ok? Una persona que se conoce, es una persona que sabe realmente hacia dónde va y que puede definir y puede empezar a manifestar la abundancia de lo que ya es merecedor. Y con esto se terminan diciéndote, el camino ya está, solamente requieres recorrerlo. Y no porque quieras terminarlo, sino porque te invitamos a disfrutar cada etapa, cada paso, cada situación en tu vida, puesto que aun cuando no lo comprendas, Siempre hay una bendición oculta para ti Y para las personas que te rodean Leo, muchas felicidades Deseo que estés muy bien Deseo que hayas encontrado aquí Una respuesta, una palabra o una frase Nos está lloviendo, bendito Dios El agua significa hay que fluir Y mira, en este momento Tiene mucho que ver con tu presente Fluye El agua recorre Senderos, caminos inimaginables, solamente sigue su curso y se deja hacer. Eso es lo que te invitan hoy Leo, muchas felicidades, bendecido seas. Recuerda, suscríbete al canal, dale like, activa la campanita y no te pierdas nuestros siguientes videos. Gracias.